es el 9. El 9. El número ganador en el Pega 2 es el 5, 9, el 59. Continuamos, mi gente, con el sorteo del Pega 3. Boleto hermano. Y estamos listos para recibir el primer número. Que es el 5. El 5. Segundo número. Es el 2. El 2. Tercer número. Es el 3 El 3 El número ganador en el Pega 3 Es el 5, 2, 3 El 523 Continuamos mi gente Con el sorteo del Pega 4 Boleto, hermano Puerto Rico Y mucha suerte Recibimos el primer número Que es el 6 El 6 Segundo número es el 2, el 2, tercer número, es el 8, el 8, último número en Pega 4, es el 3, el 3. El número ganador en el Pega 4 es el 6, 2, 8, 3, el 62, 83. Continuamos con el multiplicador que aumenta hasta 5 veces los premios menores. Adelante. Y el número ganador en el multiplicador es el 3. El 3. Ahora pasamos al sorteo de Loto Cash que cuenta con un gran premio de 1.060.000 dólares. Veamos los números ganadores y mucha suerte. Nos preparamos para recibir el primer número de Loto Cash. Y es el 5. El 5, segundo número, 31, 31. Tercer número, 21, 21. Cuarto número, 12, 12. Quinto número, 27, 27. Y el bolo cash de Lotto Cash es el 1, el 1. Los números ganadores de Lotto Cash son 5, 31, 21, 12, 27 y el Bolo Cash es el 1. Pasamos con el sorteo de la doble revancha que tiene un premio de 110 mil dólares. Adelante con el sorteo y mucha suerte Puerto Rico. Nos preparamos mi gente para recibir el primer número de doble revancha que es el 2. El 2, segundo número. 27, 27, tercer número. Es el 5, el 5, cuarto número. Es el 8, el 8, quinto número. 34, 34. Y el bolo hash de la doble revancha. Por ahí viene. Y es el 1. El 1. Los números ganadores de dobles de bancha son 2, 27, 5, 8, 34 y el bolo cash es el 1. Muchas felicidades a todos los ganadores de los sorteos de hoy. Para más información, visita nuestra página web loteríasdepuertorico.pr.gov. Además de encontrar tu suerte, con los recaudos se invierte en la salud, el deporte, la educación e infraestructura de Puerto Rico. Por eso y por mucho más. Yo soy Lotería, nos vemos mañana jueves a las 2 de la tarde y que tengan todos una excelente noche.